Lo vemos a nuestro alrededor cada vez más. Poderosos machacando a los de abajo. Pero los Avengers no eran así. Yo creía en ellos. Sigo pensando que esto tiene que haber ocurrido por algo. Quizá esto sea lo que he estado esperando. Quizá por fin sea parte de algo más grande. no se recline... Es precioso. ¿Por qué lo llamaron Golden, Dorado, si es rojo? Hay un montón de niños más. Seguro que sus historias son alucinantes. La competencia nos hace más fuertes. Y si no les gusta mi historia, y si no encaja, tiene que ser perfecta, ¿sabes? Cuando naciste, tu hermano dijo que eras muy fea. ¿Qué? Pero a mí me pareciste la cosa más bonita que había visto nunca. Todos somos únicos, Kamala. Ten orgullo de ti misma. Te quiero, Abu. <ríe> Yo a ti más. Y estoy seguro de que vas a ganar. ahí te imaginas! ¡Y el ganador! Para el mejor fanfic, ¿qué es para...? ¡Los Avengers contra los malvados lacartos de cloaca por Kamalakan! ¡Y el público se vuelve loco! Ese es el espíritu. <ríe> <risa> Prométeme algo, ganes o pierdas. Ah, siempre seré buena, Abu. Ah, Beta. La bondad no se demuestra con palabras. Sino con hechos. Eso es. Pasajeros, a la izquierda está la sede de los Avengers de la costa oeste. ¡Hala! Oh, ¡Vamos a Abu deprisa! Vale, vale. Para el carro. ¡Vaya! ¡Esto es increíble! ¡Concurso de fanfics! ¡Allá voy! Bienvenidos Hola. a la oh. Avengers Day. De... Todos los y filos finalistas de fanfics junto a su evangelista. Me pregunto si será tan alto en persona. Bienvenidos a la Avengers Day. Mola bastante, pero prefiero ver el de verdad. Hola finalista, cómo te llamas? Kamala Khan. Y este es mi padre, Yusuf. Los Khan, genial. No se pierdan nuestra gincana de cómics. Reúnan los cinco y consigan acceso al palco vip. Una vez los tengan, escaneen el teléfono en el ascensor y obtendrán el pase. ¿No tienes ya bastantes cómics? ¡Pero tengo que ir al palco VIP! Los objetivos rojos no a los verdes. Y gana el que llegue a 150 puntos. Sin problema. Mala. Nada mal. Y el cómic me lo quedo yo. Vale, tengo un cómic. Ahora por los otros. Cachis. ¿Estás bien? No, ya tengo este cómic. Me falta el del Capitán América para tener la colección. Oye, si te sale RP, ¿quieres cambiarlo? ¿Ah, ¡Claro! Guay, nos vemos luego. ¿Por qué no pruebas, señorita? ¡Widows by, gente! ¡Vamos, vamos! ¿Por qué no pruebas, señor? ¡He superado, Widows by Abu! ¿Y me lo he perdido? Hm. Siempre se te han dado genial las ferias. ¿El Capitán América y los Avengers? ¡Choque de superhéroes! Hola. ¡Hulk Plasta! Vale. Vamos allá. ¡Sí! A la fuerte como Hulk. ¡Sí! Dos fuera. Se ha acabado ¡Toma y aguante, repulsores! ¡Oh, tío! ¡Oh! ¡Oh! ¡Esto mola un montón! Oh, ¡Qué atrocidad es esta! ¡Ostras! Ah, discúlpame Eres muy pequeña, no te había visto. No tienes por qué asustarte del hijo de Odín. Aunque entiendo tu reacción. ¿Cómo te llamas? Oh, Kamala Khan. Ajá. ¿Y qué es eso que tienes ahí? Un rayo de mohones de alta densidad. Guante repulsor Mark III. El primer amor de Tony Stark. Por las barbas de Odín. Eres casi tan intimidante como él mismo, ¿eh? Oh. <risa> ¡Qué gracioso <risa> eres! Lo soy. Mira, un arma de verdad que no necesita mejor. Oh, ¡Hola! Quien porte el martillo, si es digno o digna, poseerá el poder de todo. <risa> Exacto. Es la diferencia entre los juguetes de Stark y... el poder de un dios. Uh, supongo. Pero... Uh, un héroe debe empezar por algo. Uh, ¿No? <coughs> sí, <risa> por supuesto. Eres muy sabia para ser tan joven. Gracias. <risa> Tú también. <risa> Kamala Khan. No olvidaré tu nombre. <risa> No me creo que haya conocido al dios del trueno. ¡Alucinante! Ah, cómics, premio. Concentración. La firma de saber que superará las dos de historia en el escenario principal. No tendráis la oportunidad de conocer a los seres más poderosos de la Tierra. ¿Quién? puedo probar. y digna ya está bastante bien. Toma tu cómic. <risa> Gracias. Y otro cómic para mí. ¿Quieres probar? Inténtalo. Vamos. No, este se ha acabado. El escudo que el Capi le estampó a Hitler en la cara en la Segunda Guerra Mundial. <ríe> ¡Cómo mola! ¿Estás en medio? Eh, eh, perdona. Este concurso debería ser para los fans. <ríe> Oye, ¿por qué piensas que no soy una fan de verdad? Yo también merezco estar aquí. ¿En serio crees que los Avengers se han leído tu historieta? Vete de aquí. <ríe> gente, y la prensa, y todo el mundo te diga que te muevas, tu trabajo es plantarte como un árbol al lado del río de la verdad, y decir no, muévete tú. ¿Qué? ¿Sabes quién lo dejó? Un fan lo sabría. Ya, lo que tú digas, larguémonos. Genial. Se han acabado los cómics. Por si sirve de algo. Mostraste mucha valentía. Uh, gracias. Eres fan de la Capitana Marvel. Me uh. habría gustado conocerte. Perdón, ¿eres el Capitán América? Soy Kamala. Kamala Khan. Khan. Khan. Tu historia tenía las cloacas. Los lagartos de las cloacas, sí. ¿eh? Sí, sí. A Thor le encantó. Dijo que tuvieron un problema de lagartos en Asgard. ¿Has leído mi historia? He leído todas. <ríe> ¡Cómo mola! Eh, hey, Capi, deberíamos ir al escenario. Tarreton se pone nervioso. ¿Has visto a Thor? Debería estar aquí. Uh, lo he visto. Lo he visto, sí. Estaba en el stand de Stark. Pero no creo que siga allí. Vi cómo se iba. ¿Quién es esta niña? Nat, te presento a una de nuestros concursantes. Kamala Khan, experta en viles lagartos de las cloacas. Oh, genial. ¿Lo que escribiste de mí con la rejilla del desagüe? Una pasada. <risa> bueno, no es nada comparado con lo que hiciste con Madame Midra. Eso fue... muy fuerte. <risa> uh, vayamos al escenario. Sí, un placer, Kamala. Nos vemos. Hasta luego. Era el Capitán América. ¡La Viuda Negra! ¡Me muero! Ya falta poco. Falco VIP, allá voy. ¿Estás soltero? ¿En serio? Por probar. Está tremendo. Que no Son esos científicos, científicos de las pantallas. Voy a el Terrigeno era para la gente, no un juguete para ricos. Aún puede serlo. Tú céntrate en lo importante. Nuestro trabajo va a cambiar el mundo, George. Sé que no te gusta la ostentación, pero merecerá la pena. Querrá el control. Beneficios. No lo dejaremos. Este es tu momento. Con la financiación de Stark y tu mente, serás un héroe para toda esa gente. ¿No lo ves? Estamos muy cerca. Aquí estás. ¡Bruce! Esta mañana desapareciste. Siempre hay trabajo que hacer. Lo sé. ¿Qué ocurre? Nada. Es... es una pequeñez, es solo que recibimos unas lecturas extrañas del... del reactor. Puede que... nos precipitáramos en darlo a conocer. ¿Crees que podríamos comprobar los datos una vez más? Ah, sí, sí, cómo no. Gracias, lo siento mucho. Oye, ¿qué estás haciendo por aquí? Oh, oh. Me he perdido. Ya, volvamos al evento principal, ¿de acuerdo? Ah, esto ya lo tengo. Un momento, quizá pueda cambiárselo a aquel chaval. ¡Hola! Tengo el que querías. Guay, te lo cambio. Un placer hacer negocios contigo. ¡Listo! ¡Los tengo todos! Ahora toca subir a ese palco Bit. Recordad, si reunís cinco cómics exclusivos de este día, podréis acceder a nuestro palco VIP para el evento principal. Director Furia. Director, ¿no le preocupa que el reactor de su helitransporte sea incapaz de contener ese terrígeno? No sabemos nada de... No seguiríamos adelante si no fuera completamente seguro. El Quimera ofrece la seguridad y la protección de los Avengers y S.H.I.E.L.D. combinados. Gracias. Oh, ya verás cuando se lo cuente a Bruno. Oye, niña, ten cuidado. Oh. Ah, vale... Beta, este ascensor lleva a tu palco de lujo, pero requiere el escáner de tu teléfono. ¿Tienes los cómics? ¡Ábrete, Sésamo, señores de los cómics! Estamos aquí para celebrar dos Este es el mejor día de toda vez. mi vida. Me haré. ...as que transmiten historias que hacen que nosotros los ébres parecemos más impresionantes que son. Capi está hablando. Capi, limpia llamada. <ríe> terrible capitán. <risa> Me comentan que el es el muy poderoso. De la energía de un Nos ministerio. explicará cómo funciona ¿El, el hombre que lo descubrió hace todo? tres años, el doctor George Stark. Una extraña roca. Sí, en la bahía de San Francisco. Tras varias pruebas, estaba claro que el minero ¡Hola, San Francisco! donde no falta buena gente, buena comida, pero sí apartamiento Ya estoy trabajando. ¡Muy chula! ¡Vaya! Oh no, tiene mala pinta. Deberíamos salir. ¡Vamos! Demasiado grande para ser un accidente. No existen los accidentes. Thor, Tony y David. Enseguida No te quedes atrás Prepara el Queen nada. Por si acaso Voy ¿Estabas esperando? Uh, anda Pues claro No iba a dejarte atrás Vaya Esto se está poniendo muy interesante Hagamos esto rápido Te llevo a ventaja Thor Despeja un camino por el puente Vale ¡Venga, venga! ¡Nos enfrentamos a la de hombres armados! ¡Necesitamos refuerzos! ¡Aaah! ¡No sois dignos! ¡Tony, Thor, informadnos! Hay mortales atrapados y muchos hombrecillos furiosos con armas. Uh, acabo de coger un bus. Uh. ¿Debería haber desayunado mejor esta mañana? ¡Thor! Gracias por la ayuda. Hay civiles atrapados tras esas barricadas. Entendido. Detrás de mí. Me encargaré de ellos. Estamos contigo, Thor. Esto será divertido. Thor, ¿a quién nos enfrentamos? No se han presentado. Esperad, esas armas son de SHIELD. Llamaré a la comandante Hill. Capi, han elegido atacar hoy por algo. Estoy de acuerdo, Bruce. Me quedo en el quimera hasta que averigüemos qué está pasando. ¡Ayuda! ¡Por favor! ¿Está herido? No. Solo atrapado. Por suerte, soy poderoso. Gracias, Thor. Uh. Póngase a salvo. Thor, gracias. Cúbranse. Vienen a ayudarles. ¡Nuevo enemigo! ¡Matad a Dios! los Avengers! Eso ha sido bastante impresionante. ¿Acaso te sorprende? Uh, gallito, me gusta. ¡Ah! ¡Ahí va! ¡Escudos! Singular. Acabo de confirmarlo Esta mañana secuestraron un convoy de S.H.I.E.L.D. ¿Este es uno de esos informes matinales de furia, furia que nunca veo? Venga ya, Tony Son importantes Vale, lo que tú digas ¿Cohetes, Pulsar? Genial Julio tenía todos mis juguetes en el mismo sitio Esos cohetes van a desestabilizar el puente Sí, ya lo sé. Los construí yo. Capi, deberíamos proteger el cristal terrígeno. Si le dan, estoy en ello. El doctor Tarleton ya está bajando a la sala del reactor. Permanezcan a cubierto. Vale, extras de peli de serie B. ¿Cuál me ha disparado? Avendi, el convoy llevaba prototipos secretos de Shin. Furia está localizando el manifiesto completo. ¡Gil! ¿Cómo está el gato? Dile a Furia que me encanta que me disparen con mis propias armas. Os mantendremos informados. Y Gus está bien. <risa> Pensaba que no ibas a hacer caso a esa parte. Tony, ayúdanos. <risa> El convoy llevaba prototipos secretos de sí. Furia está localizando el manifiesto completo. ¡Gil! Hey, ¿Cómo está el gato? Dile a Furia que me encanta que me disparen con mis propias armas. Os mantendremos informados. Y Gus está bien. Pensaba que no ibas a hacer caso a esa parte. Estos idiotas ya deberían haber salido corriendo. No me quito la sensación de que van por delante de nosotros. Aquí pasa algo más. <risa> sí La esa nave no está lista para volar. ¿Por qué se mueve? Alguien ha iniciado los protocolos de seguridad. Es el piloto automático del Quimera. No podrás solo. Vamos a volver. Negativo. Asegurad el puente. Esas armas no pueden entrar en la ciudad. Recibido. Te toca, Bruce. Sí... ¿Verdad? Voy para allá. Pues yo pensaba que hoy iba a ir más de pastelitos y clubes de fans. ¡Méntrate, Tony! ¡Avengers, informad! ¡Esos tanques están destrozando el puente! ¡Podría caer si no acabamos con ellos! ¡Date prisa, Grandullón! ¡No podrá aguantar mucho más! Jet para aterrizar Son peligrosos esta. ¡Eh! ¡Esas almas eran para los buenos! ¿Se supone que eso es un chiste? Ahora no, centraos todos. Capi, ¿qué está pasando por allí? No lo sé. Hay problemas con el reactor. Recibo unas lecturas muy extrañas. Es una señal térmica que tira de nosotros. ¡Abajo! Nat va a destruir la ciudad. Repítelo, Capi, no te... Escucho. Nat, ¿me recibes? Atención. Atacan el quimera. Evacuad a los civiles. Granada. Estás ahí, están cortando las comunicaciones. ¡Capitán! ¡Tenemos un problema! Lo sé, Doc. Intentan secuestrar el dinero. ¡No es eso! Nunca había visto unas lecturas así. Iré lo más rápido que pueda. ¡Ah! El reactor no se estabiliza. La estructura molecular terrígena se rompe y forma un gas. Hay algo debajo que insufla energía al reactor. ¡Extraordinario! ¡Derribado! ¡Don! Luego hablamos. ¡Esto no puede ser! La nave no resistirá mucho más. Intento. ¿Carleton? ¿Carleton? Avengers, ¿me recibís? ¿Qué está pasando por ahí? Avengers, Si podéis oírme, el convoy transporta una bomba de disrupción sónica letal. El enemigo pretende detonarla en la ciudad. Nos caemos. Repito, una bomba sónica. Asegurad el activo de inmediato. ¿Bomba sónica? ¿Estás de coña? Las Naciones Unidas las prohibieron. Echemos un vistazo. Vaya entrada triunfal. detonador. Si la bomba explota, licuaría todo en 15 kilómetros a la redonda. Bueno, ¿a qué espero? ¡Ah! Chicos, recibo lecturas sísmicas extrañas. Sorry, ¡amión! Lo tengo. ¿Tienes hambre? Me quedo con esto. Ver, tenía ganas de enfrentarme a ti. Corios, yo no había vuelto a pensar en ti. ¡Vamos allá! ¡Vale! ¡Acabó el baile! ¡Tiene que ser frustrante ir siempre un paso por detrás! ¡Andas detrás del quimera, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer con él? ¿Venderlo al mejor postor? ¡Algo mucho más valioso! ¿Qué? Okay? ¡No quiero arruinar la sorpresa! <tose> <tose> ¡Dado tu investigación! ¿A que no eres el cerebro detrás de la operación? Y esto huele a distracción. ¡Basta de charla! ¡Cobardes! ¿Qué pasa? ¿No te gustan las sorpresas? ¡A la próxima! ¡Toma mejores apuntes! has visto venir, ¿no? ¿eh? ¿Crees que has ganado? ¿De qué estás hablando? Mira alrededor, Romanov. El mundo recordará este día. El día en que sus héroes fallaron. ¿Qué está pasando aquí? La ciudad se derrumba. Han jugado. Steve, puedes oírnos. Sal de ahí ahora mismo. Beta. Y una leche. Cinco años. Los Avengers exhibieron peligrosa tecnología sin probar, causando daños sin precedentes. Nuestro querido Capitán América murió durante el intento de robo de esta tecnología. Miles de inocentes perecieron y muchos aún vivimos con las cicatrices de lo que hoy conocemos como A-Day. Cientos cayeron enfermos, encapsulados en extraños capullos de los que emergieron con peligrosos poderes de otro mundo. Sin cura conocida, la enfermedad se extendió por todo el país. Aunque S.H.I.E.L.D. y los Avengers prometieron solventar la situación, fue el testimonio del Doctor Banner el que puso fin a una era. Los héroes han transformado San Francisco en una zona en cuarentena infecciosa y llena de gas. Liberasteis a seres poderosos que siembran el caos por doquier. Aún ocultos se mezclan entre nosotros. Así que le pregunto, Dr. Banner, ¿los Avengers son una amenaza para la sociedad? Sí. Una vez prohibida su actividad, los poderosos héroes se separaron. Pero de la tragedia nace la esperanza. Tras la liquidación de Industrias Stark, el Doctor George Tarleton, víctima de Ley Day y fundador de Ideas Mecánicas Avanzadas, cree que la ciencia es la solución para los problemas de nuestra nación. Ojalá supiera lo que le pasó al Capitán Rogers ese día, pero yo no estaba cerca del reactor. Y no tengo respuestas. Aún así prometo que aprovecharé esta segunda oportunidad para que todo el mundo esté seguro. IMA encontrará la cura para la enfermedad inhumana. Palabras de aliento para aquellas familias quebrantadas por la enfermedad. Quizás sea muy optimista. Muchos critican las tácticas de Ima. El llamado Ejército de la Resistencia crece cada día. Aquí Phil Sheldon, informando en directo sí, en el aniversario de Lady. No ven la revolución aunque la tengan delante de las narices. Venga ya. ¿Dónde os habéis metido? Aquí tiene que haber alguna pista. Esto promete. Si la adivinas, cópialo todo. Te encontraremos. Así me gusta. ¡Hala! Stark Retro. <risa> ¿Tienes un momento, Beta? Uh, sí, claro. <risa> Las chicas se van al retiro en la mezquita en un par de horas. ¿Aún estás a tiempo de alcanzarlas en el bus? ¿Era esta noche? Kamala, ya te lo he dicho. Ir al retiro será una buena oportunidad para... alejarte. Que te pegue el aire, reírte. Nakia se llevará un buen chasco si no vas. Tienes razón. Me ¿Lo pensaré? Bien. Muy bien. Habrá helado. Oh, y además, nada de chicos. Será genial. Te quiero, Beta. Yo más. No lo entiendes. Vale. ¿Por dónde iba? Pista de la contraseña. ¿Primer amor? Hmm. Oh. Ah. Eso... ¿Qué? Ah. Vamos, Kamala, tú puedes. Ah, ya. Claro. <ríe> Leches, ah. venga ya, ah. y sí, no puede ser. Todo. Oh, bendito sea tu exceso de ego, Tony Stark. Oh. ¿Qué pasa? no, no! no, no, no. Oh, ¡Me lo ha frito! Oh. Oh. Sé que tengo algo. Lo comprobaré en la base. Parece que he alborotado al gallinero. Tengo que ir a la base para ver lo que hay en esta memoria. ¡Voladoras voladoras de esas! De nuevo en mi base. ¿Es un desastre? Pero es mi desastre. Está hecho una pena. Me pregunto si harán sacos especiales para puños gigantes. Ah, ah Mir se moriría si viera esto. Pero bueno, es que mi hermano se muere con casi cualquier cosa. Necesito mi portátil. Vale, a ver qué tenemos aquí. El quimera. Esto tienen que ser imágenes de la sala del reactor. Doctor Tarleton. Pero si tú estabas en la cubierta de mando. Oh, Capi. ¿Qué está pasando? No puede ser. Tarleton lo encerró. No hubo ningún fallo. Mató al Capi. Madre mía, mató al Capi. ¿Qué bailarina? Oh no. Heroes Park. No sé. Podría ser una trampa, pero ir si no lo es. Alguien tiene que ver esto. Se ha espabilado a Kamala. Entrega la prueba y se acabó. 风格 Sección 3, subsección 8.2. No se mueva mientras completamos el escaneo. ¿Qué? ¿Hay uno aquí? No te preocupes, cariño. Tú tranquilo. Escaneo completado. No se ha detectado ADN inhumano. Gracias por su colaboración. Si desea compartir su opinión sobre su escaneo de hoy, puede completar una encuesta en el sitio web de IMA. Gracias. Gracias. Alta tecnología cuando solo yo puedo dar este salto. Es la primera vez que voy al parque por aquí. Uh, adelante, supongo. Citarle si tu miente sobre lo de la cubierta de mando, a saber sobre qué más estará mintiendo. Del Capi. Hola, Heroes Park. ¿Cuánto tiempo? Cuando era niña, mis padres me traían aquí cada dos por tres. Todos inhumanos. Todos desaparecidos. Esto es lo que de verdad preocupa a Abu. Tengo que buscar un sitio desde donde pueda vigilar bien la estatua del Capi. La primera persona a la que llamaron Inhumana. Vaya, hace cuatro años. Ima está arrasando este sitio para construir su nueva clínica. ¡Qué desperdicio! Capi... Ah, ¡Qué de tiempo! ¿A dónde vas? A casa. ¿En serio? Acabamos de llegar. ¿Eh? ¿Quieres? No, no, gracias. ¿Qué? ¿Presentas tus respetos? Estoy tomando un atajo, eso es todo. <risa> atajo. Vamos, salgamos de aquí. Vale. Qué mechero. ¿Y qué? ¿Quieres que vuelvan? ¿Y sigan matándonos? ¿Qué? No. ¿No? ¿No? No. ¿Entonces qué? ¿Eh? ¿Te ponen los inhumanos? Vamos, chicos. ¡Malditos simpatizantes! ¡Para! ¿Estás bien? El chico llama. Tiene novia. Zack, mira la mochila. ¿Qué? ¿Se puede saber qué os pasa? Solo quiero irme ah. a casa, ¿vale? Pero, ¿qué haces? Mi hermano estuvo en el A Day. Escribió alguna tontería sobre el Capitán América. No fue culpa del Capitán. Todo cape. es culpa suya. Se puso morado y raro y luego se lo llevaron. Ah. Oye, calma. basta! ¡Y ahora ya. está muerto. ¡Está ¡Está muerto! Jack, está bueno. ah. Atrás. Ah. ¡Es uno de ellos! Ah. ¡Que no os toque! Larguémonos, tío. ¿Estás bien? Venga, vámonos. ¡No me toques! ¿Qué? Eres bailarina, ¿no? ¿Qué hago con esto? ¿De qué hablas? Deja que me vaya. ¿Eh? tengo que seguir si me pillan mi foto será la siguiente que pongan en esa pared A todos lados. ¿Podré volver a casa? ¿Saben quién soy? Huellas descubiertas junto a la estatua de Hulk. Investigar. Recibir. Ya lo has oído. Tu colega necesita tu ayuda. Vamos. Es mi salida. Demasiados guardias delante. Ve Del parque, dijo. Reúnete con bailarina, dijo. Uf, tonta. Un sitio donde no te encuentren. Las cloacas. Espero que no sepan nadar. Oh. Mm. Lagartos de cloaca, allá voy. Oh no, esto es mucho peor. va a acabar el día empujando contenedores. ¿Y la tiene humanos buscándome? ¿Que se teletransportan? No hay nadie. No puede ser nuestro topo. Nuestro topo. Sigue, siendo, Sigue un siendo un lastre. Ah, ah, ah. Genial. Estás despierta. Lo siento. Esos sintoides solo seguían sus protocolos de seguridad. Robar información privada es un delito grave. Mónica, dale un momento. ¿Qué está pasando? ¿A dónde me estáis llevando? A un lugar seguro. <coughs> Perdona. <ríe> Sé que no soy gran cosa comparado con mi holograma, pero es un buen truco para los accionistas. ¿Doctor Tarleton? En carne y hueso. ¿Por qué entraste en nuestro servidor? Yo no he robado nada. ¿Y qué estás buscando? ¿La cura, quizás? Ah, Kamala. Ima solo quiere liberarnos de estar a merced de los poderosos. En la subjetividad, un poder ilimitado que es peligroso puede ser letal. El a Day fue un claro ejemplo. Tú tienes suerte de estar viva. Pero con tecnología. Podemos reparar su daño. Podemos devolverte una vida normal. Mirad, yo solo adiviné una contraseña, ¿vale? No pensé que llegaría a entrar. Es ciertamente violenta. Su infección debe de estar empeorando. ¿Qué? No quería hacer daño a nadie. Claro que no. Pero, ¿qué pasa si vuelves a perder el control? ¿Mm? ¿Qué pasa si eres a alguien que quieres? Hasta los Avengers tuvieron que padecer su soberbia. Uh, ¿Estabas ahí? Me refiero a cuando murió el Capi. ¿Estabas ahí? Sí, pero Mónica me encontró en la cubierta de mando. Su fórmula regenerativa me salvó. Vamos, Kamala, hagámoslo, ¿vale? Deja que Ima te ayude. Correré el riesgo. ¡Ah! ¡Mierda, George! ¡Coged a la niña! ¡Ya! Genial, Kamala, acabas de confesar que eres inhumana. ¡Qué idiota! ¿En qué pensabas? ¿Unirte a la Resistencia convertirte en una heroína? No puedo ir a casa. A mí, a Abu, irán a por ellos. La he cagado bien. Yuta. Antigua base de sí. La resistencia sabrá qué hacer. Ha sido ¡Oh, ¡Mierda! ¡Mierda! Sí,